Hola qué tal bienvenidos a otro video más de FIFA móvil Chicos pues tenemos nuevo evento en el FIFA El evento de las estrellas retro ya está aquí Ya está de vuelta todos los jugadores Bueno, casi todos los jugadores de eventos anteriores Bueno, casi todos los jugadores de eventos favoritos eh, Las estrellas retros contienen recompensas de jugadores de eventos anteriores Como la es el de helada de Fútbol, el equipo del año y carnavola También vamos a tener la oportunidad de conseguir jugadores exclusivos con GR96 o más Para tenerlos en nuestro Ultimate Team el evento va a durar hasta el 26 de septiembre, así que vamos a echarle un vistazo. Bien, pues en qué consiste este evento. Primero que nada, está enfocado 100% a jugar partidos de ataque enfrentado. Muy probablemente a muchos no les guste eh, jugar este modo de FIFA, el, el ataque enfrentado. Pero es algo que está haciendo EA ya desde varios eventos. Y pues en esta ocasión yo creo que nos incentiva bastante a poder jugar estos eh, partidos de ataque enfrentado. Porque las recompensas son la verdad estupendas. ¿En qué consiste entonces este evento? Bueno, este, tendremos que jugar partidos de ataque enfrentado usando un equipo de gr 90 o menos Y dependiendo del resultado que tengamos en esos partidos, vamos a tener puntos de nostalgia Por cada victoria vamos a conseguir 5 puntos Por empate conseguiremos 3 puntos Y por derrota vamos a conseguir un solo punto Así que vamos a tener que estar este, tratando pues, de ganar lo más posible para eh, conseguir lo, la mayor cantidad de puntos y estos puntos los vamos a cambiar por puntos de fama vamos a tener un límite de hasta 5 canjes cada 3 días los cuales nos van a otorgar los puntos de fama o en su caso si tenemos suerte algunos puntos de eventos en específico como puede ser tal vez un punto de los rivales de la liga eh, puntos de lada los toti, carnabola y así entre otros ahora bien, este igual eh, podemos adquirir este, estos puntos de fama o puntos específicos de cada evento pues en la tienda eh, hay sobres desde 1000 FIFA Points y 10.000 FIFA Points si son de los que tienen eh, FIFA Points y quieren gastarlos bueno pues esa es una opción donde podrán conseguir este punto de fama y puntos este retro de cada, de cada evento ahora bien acá abajo tenemos los eventos anteriores por ejemplo en el de rivales de la liga por 175 eh, puntos de fama, podemos obtener este, la oportunidad de conseguir a esos jugadores. Vamos a verlo rápidamente. Tenemos a Gareth Bale con gr 98, Messi con 98, Godín con 96, Mario Gaspar con 96. Tenemos la carta original de este evento de Messi con 91 y de Gareth Bale con 91. En la de helada de fútbol, tenemos a Sánchez con gr 97, Paulinho con 96, Alessandrini con 96, la carta original de este evento que fue Sánchez con JR 90 eh, Que en su momento fue un poco difícil de conseguirla Y también tenemos la carta de eh, Alessandrini de 85 Entre otras En los totis encontramos a Modric con JR 98 De Gea con 98 Harry Kane de 97 Y Dani Alvis de 97 Son de las mejores cartas que podemos eh, conseguir eh, Por ejemplo acá en el de carnaval Tenemos la de Pedro con JR 98 Agustín con gr 97 Fernando Torres con gr 96 Y las cartas originales de este evento que fue Divala, Akinfed, Balanta, eh, Vallejo, Arias y entre otros Por acá tenemos este, las cartas de fin de era Que tenemos a Kaká con gr 99 Kaká, Firlo con 98 Carrie con 90, Torres con 90 Entre otras cartas que también son muy buenas Pero es de menor GRL Luego está por acá este, el evento de año lugar nuevo Tenemos a Tolizo con gr 98 Romagnoli con GRL 96, Philip con gr 96 y ya otras cartas eh, originales de ese evento con menor GRL. Por acá tenemos la de Pascua, tenemos a Florencini con... a Florenci con GRL 99, Isco con GRL 99, Goresca con GRL 98, Samu Castellejo con gr 98, Rabio con 91 y ya otras de menor GRL, ¿no? Acá eh, tenemos los, eh, los TOTS, tenemos a, a Mohamed Salah con Kerr 99 Griezmann con 99, Depay con 99, Dybala también con 99, Piqué con 97, Kimmich con 97 y ya las demás cartas este, originales del evento. no. Por último este, tenemos acá eh, los jugadores de ataque enfrentado, tenemos a Handanobi con Kerr 99 Rulli con 99. Suet con 98 Kusawa con 97 Lamela con 97 Paulinho con 96 Y pues otras cartas eh, originales de, de cada temporada de ataque enfrentado Pues que hemos podido haber conseguido en su momento no Entonces así este rapidito para recapitular Lo más importante es jugar partidos de ataque enfrentado Para conseguir este los puntos de nostalgia, los puntos de nostalgia perdón Yo sé que puede ser hasta veces un poco enfadoso o aburrido Estar jugando tantos partidos de ataque enfrentado pero pues eso es lo que se tiene que hacer para sacar el mayor provecho a este evento luego esos puntos, eh, puntos de nostalgia los vamos a cambiar por puntos de fama donde bien si tenemos suerte vamos a poder conseguir este, algún punto retro de uno de los eventos anteriores para canjearlo por los jugadores y recuerden que esto este, lo, lo, eso se va este, a actualizar cada tres días así que pues la recomendación es de que cada tres días tratar de juntar 250 puntos este, de nostalgia para así tener la opción de canjear los 5 eh, sobres eh, que tenemos este, cada 3 días Como podrán ver yo tengo 264 Así que voy a cambiarlos en este momento A ver qué es lo que me toca Así que pues vamos por el primero Espero que tenga suerte Yo la verdad quiero a Gareth Bay, Es una buena carta de rivales de la liga eh, Me conformaría con la original Pero pues si se viene la, la retro pues sería mucho mejor Así que vamos a abrirlo Vamos a ver, espero que se vengan dos Bien, bien, a ver no. Ok, no, no, perdón, perdón, perdón. Aquí son son, son por los puntos de fama, perdón, ok. Vamos a darle a mostrar. 25, eh, no es lo mejor. Un punto de eh, retro de fin de era, bien. Vamos a ver este si tengo más fuerte Vamos por el segundo. A ver, por el segundo, vamos a ver, vamos a ver. Espero que me toquen más de 25 puntos de fama. Porque la verdad que creo que es lo mínimo, creo. Eh, que estoy bien, que estoy que se 80, bien, no está nada mal, 80 vamos por el que sigue no tocó ahora este punto retro de ningún este evento vamos por el tercero espero que tenga mejor suerte en este a ver se viene se viene bueno ¿quién va a ser? 25 bueno bueno. no estoy teniendo la mejor suerte no estoy teniendo la mejor suerte la verdad espero que mejore y sí me, me gustaría conseguir este mínimo o este un sobre de los de bares de, de la liga y pues también que se vengan los pues, puntos retro, ¿no? Para así poder abrir otros. Así que vamos a ver qué se me viene acá. Vale, malo. 25 otra vez, nuevamente. Bueno, pues estoy mal. No, no, no he podido superar los 80. Eh, voy por el último. Así es, el último. El último de, de, esos, de esos primeros tres días. Así que vamos a ver qué me toca. Bueno, se viene un punto retro. Espero que sea del de rivales de la liga. No. Bueno. Eh, Puntos retro de ataque enfrentado Y 30 de puntos de fama Bueno Creo que va a tener la oportunidad de abrir uno de, de este rival de la liga Nada más que antes de eso Voy a hacer una pequeña pausa Voy a hacer una prueba eh, Nada más para ver si, si Si realmente funciona o no Así que ahorita regreso con ustedes bueno, este, ¿qué es lo que voy a intentar? Como podrán ver, puse un, una carta eh, plata de, en mi posición de medio derecho. Es algo nada más que quiero probar, no, no sé si va a funcionar. Así que voy rápidamente para, para el evento y ahí vamos a ver este el sobre de rivales de la liga. Bien, ya estoy acá de regreso, así que voy a, voy a, voy a probar mi suerte con el sobre de rivales de la liga. Espero que pueda conseguir ese Gareth B. Así que voy a entregar los primeros 185 puntos Y pues espero tener suerte Vamos a ver Pueden salir de 2 a 3 jugadores Si sale eh, el 2 arriba de la carta es porque se vienen 3 jugadores Si no, pues nada más voy a conseguir dos. 2 Así que vamos a abrirlo Espero que sea el 2 se No, bueno, Sergi Roberto eh, No creo que vaya a conseguir algo mejor Así que se vienen 3, 2, 1 Bueno, ahí está Barane, Rafael Barane no tuve la mejor suerte que, que, que yo quería. Ni modo. Eh, ahora vamos a, abrir, vamos a abrir el de los puntos retro. Que fue el de fin de era. Fin de era, la verdad es que no me llama ninguno la atención. Eh, este que acá el 99. Pues posiblemente lo usaría para este punto de experiencia. Así que pues vamos a ver qué es lo que se viene. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a abrir el sobre. Espero que se venga el número 2 arriba del sobre. Porque me tocan tres jugadores. No. Se viene. No. Lucarelli, Alessandro Lucarelli, 0 85 y se viene... Caí, pincaí, R87. Pues nada, nada espectacular de momento. Ahora toca el turno el de ataque enfrentado. Creo que está el último. Sí. De ataque enfrentado igual. Pues no, portero tengo ya a este, a Millachín. Lo tengo ya eh, en grl 100 Así que no, no, pues no creo que lo voy a cambiar. Pero pues vamos a abrirlo a ver qué me toca. A ver si en este es el bueno. Y toca pues más de tres jugadores. Vamos a ver si viene. Esperemos ver el dos. Esperemos ver el dos. No. no. Steven Berwin, r 86. Y la siguiente carta es. Alexander Colarón, r 88. Pues bueno. No tocó nada. Se va este. El primer intento de esos este, tres días. Pero este, a la siguiente vuelta. Eh, volver a juntar.